y la saca una dos un pedacito ahí y la recoge y esta vez yuca recogida fresquita y esto usted lo siembra igualito ¿Cómo se siembra? ¿Cortaba ahí o cortaba aquí? Por ejemplo. ¿Aquí donde sacó? La vuelves a poner ahí. La tierra, la lluvia, se encarga del resto. Produciendo. <risas> Produciendo mata de yuca, la gente a veces se pregunta, no, que la yuca, la yuca es complicada, no, la yuca no es complicada, y cortó aquí, vamos a ver, listo ¿vale? ya esto, usted lo agarra, usted lo agarra y va cortando pedacitos, más o menos de este tamaño, y cada uno de estos lo entierra y se convierte en una nueva mata de yuca que va a cargar como esta, y cómo se saca, aquí, está, aquí al pie de la mata el pie de la mato y va poco a poco. Mira, mira esta belleza. ¿eh? Mira qué espectáculo. Mira esto. Mira eso ahí. Te llevo nada. Yuca dulce, buena. Entonces cada una de estas. Tito, por favor. Esto son mata, estos Ocumo. Ocumo chino, okay. aquí en Oriente es muy común, no es el ocumo blanco, es el ocumo chino, lo comemos con lo que sea, porque es divino. Con se de mantequilla, sancochado, la locura. La locura es divino. es divino Es la de aullama. Aullama, mira, aquí ya va echando. Daniela, mira, esta vez. Y esta la oyamita, ¿ves? Ya está echando, eh, la mata de hoy. Estas matas son de morindo, ¿eh? No te lo puedo creer. Estas son de morindo. Esta Es Una característica que carga muy pequeño. La mata no crece tanto. Y hecho unos racimos enormes, pero la, las matas se quedan pequeñas. Este manguito criollo, criollo. Igual que el mango dudú. Igual que el mango chivito que llaman. Mire. Uh, mire. va lo comes a mordisco limpio por eso hoy le dije a maría Corina le hacía el reto de la pepe mango <risa> mira daniela mira tú me vas a decir si este está mira qué bonito es este mango este es un mango criollo en los pueblos esto hasta se pierde porque las matas cargan cualquier cantidad y caen al suelo tú me vas a decir si este cachete porque no le hice así un cachete de mango. Este cachetito de mango. ¿Cómo está? Mira. Pruébalo y pruebe. Mm. Mm, mm, mm. Mira este. este mira este. Bueno. Ve este mango. Este mango. Estos mangos se pierden en la, en la calle. Claro que no ve los mangos a veces en el piso. En el piso. Uno va carretera. manejando. Uh -huh. Y ven en la carretera los mangos porque la gente. Yo sí. Los sancocho y los guardo durante mucho tiempo, sancochados, los congelamos y nos comemos. Mango, mira los mangos como están. Dulce, dulce, dulce, dulce, recogiendo mango. Recogiendo mangos. Mira este mango. Dario Vivo, mira. Aquí pues Ahora, es lo que echamos aquí. Vamos a ver, estos ya están pintones, mira. Mira. Mira esto, acéptelo. Mira. Mira qué bonito Uy. es este maíz Uy, qué bueno. Manguitos. Manguitos. Más manguitos. Uy, bien. Muy bien. Ayuda, yuka, caña, plata, caña, plata, no, no, no, voy a un... Dale, voy a de mira. Una guanábana que te vas a llevar. Carradita de la mata, mira. mira qué hermosura. ¿Cómo? Lo que hay que poner esperar que madure. ¿Cómo tiene esto, mata bastante. Han dado mucha lechosa, eh. esto la estamos recogiendo ahorita. Hermana Santa se hizo dulce con estas matas. Está recogiendo las últimas que quedan. Y las agarra el verano. Muy feo. Ahorita cuando llueve, ¿qué matas más lampa? No, con lluvia. Con lluvia, lo que sea. Mm -hmm. Hay agua. La mata, hasta una mata de mamón. Sempramos aquí, aquí. ¿Dónde esta, está que no la veo? ¿Dónde esta, está que no la veo? De mamón. Hasta una mata de mamón. Hacemos esta. Y esta.